Así que hoy nos acompañan aquí Begoña y Victoria, que son psicólogas del Centro CDIAT de Atención Temprana de Astrapace en Murcia. Y ahora os contarán ellas un poquito más sobre su trabajo. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Y está también Patricia Subiñas y bueno Alicia Gómez. Veis que aparece en el nombre, aunque no en pantalla. Buenos días, Patricia. Patricia es fisioterapeuta es? De, del Centro de Atención Temprana eh, de Castilla y La Mancha y bueno, llevan trabajando en prácticas centradas en la familia desde 2016 y Alicia es mamá de Daniela. Ahora también Patricia os contará un poquito más y podréis ver, ver a Alicia. Así que muchas gracias a las tres por acompañarnos y por vuestro trabajo diario. Cuando queráis, Begoña y Victoria, encantadas de escucharos. Vale. Hola, buenos días. Eh, soy, soy Begoña. Eh, junto con mi compañera, un momento que voy a poner la presentación, ¿vale? Junto con mi compañera Victoria eh, trabajamos en un centro de atención temprana en Astrapace, eh, que fue constituida en, el, en 1980 por una asociación de padres y madres que trabajaban con, o sea, que se empezó a trabajar con niños con parálisis cerebral y patologías afines, pero desde hace dos décadas somos un centro genérico. En el año 2014 se constituye un equipo de prácticas centradas en la familia que se inició con dos psicólogas, una terapeuta ocupacional más el asesoramiento y acompañamiento del Departamento de Investigación de Astrapace. En la actualidad eh, lo componemos dos psicólogas, dos logopedas, un fisioterapeuta y el Departamento de Investigación. Eh, las prácticas centradas en familia es un conjunto de valores, habilidades, comportamientos y conocimientos que reconocen el papel central de las familias en la vida de los niños. Este paradigma que reconoce que todo niño, independientemente de sus necesidades, tiene derecho a participar plenamente en la vida familiar y comunitaria, para facilitar los apoyos adicionales que pueda requerir para permitirles participar de manera significativa en los entornos familiares y comunitarios. Describe una forma particular de trabajar con las familias que incluyen tanto las prácticas relacionales, construir una relación con la familia, como las prácticas participativas, involucrar activamente a las familias en la intervención como en la toma de decisiones. Perfecto. Eh, entre las, entre la, los facilitadores que, que, que tuvimos a la hora de, de, de formarnos hacia las prácticas centradas en la familia está la experiencia profesional en la atención temprana que tenía cada componente de, del equipo. Dentro de la dinámica de trabajo en la atención ambulatoria ya realizábamos tutorías y reuniones de coordinación con las familias donde se recoge la información de cómo se desenvuelve el niño en el entorno familiar y las dificultades y preocupaciones que tiene la familia. Las familias también pasan a las sesiones de tratamiento y existe un servicio de atención domiciliaria para niños de 0, 6, 8 meses que se mantiene en casos de dependencia de aparataje médico. También contábamos con un tiempo semanal para las reuniones en equipo de formación interna, lecturas de artículos de evidencia científica, formación especializada en las prácticas centradas en la familia, puesta en común de los casos e intercambio de herramientas y estrategias de las distintas disciplinas. Otros de los facilitadores tuvimos la suerte de visitar otros CDIAS o centros de otras comunidades donde ya se estaban realizando estas prácticas para contarnos su experiencia. Tuvimos el, el acompañamiento de los profesionales de otros centros para mejorar nuestra intervención en, en las prácticas y periódicamente hacemos autoevaluaciones y checklists eh, para valorar nuestras intervenciones y reflexionar sobre los cambios si estos fuesen necesarios. Entre los facilitadores, se encuent perdón, entre eh, las dificultades y barreras que tuvimos a la hora de de hacer este, este tipo de intervención, pues eh, nos encontramos con un choque emocional, ¿no? un choque de emociones, donde las, las primeras que aparecieron fueron pues, el miedo al cambio, la ansiedad, la incertidumbre e inseguridad. Después se produce un equilibrio emocional donde existe una evolución hacia el pensamiento reflexivo. En definitiva, es un reto que afrontamos todos los miembros del equipo con, una, con motivación y con, y con ilusión. Después, otra de las dificultades o barreras es la resistencia al cambio, de salir de nuestra zona de confort. También pasar como profesional del papel de experto El enfoque interdisciplinar implica un trabajo coordinado de los diversos profesionales de distintas disciplinas que interactúan cada uno de ellos de manera individual con la persona que necesita esa intervención. Y el transdisciplinar implica un trabajo coordinado de distintos profesionales a través de uno de ellos que es el que interactúa con la familia para ayudarles a desarrollar sus competencias de cara a contribuir eficazmente al desarrollo del niño así como encontrar los apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida familiar. Entre las cualidades del profesional debemos tener empatía, ser respetuoso con los estilos de crianza de cada familia, ser flexible a los cambios, tener un pensamiento reflexivo y tener capacidad de autocrítica. Voy a terminar con una definición de la atención temprana aportada por Gans, ¿vale? que define la atención temprana como los diferentes tipos de apoyo a la crianza de los hijos que brindan los profesionales de la primera infancia y otros miembros de las redes sociales que proporcionan a los padres el tiempo, la energía, los conocimientos y las destrezas necesarias para involucrar a sus hijos en las oportunidades cotidianas de aprendizaje infantil que promueven y mejoran la confianza de la familia y del niño. Eh, para finalizar, eh, voy, a poner, eh, dar paso, voy a dar paso a un vídeo de una familia que cuenta su experiencia por, de por qué trabajar en esta, eh, en esta intervención en prácticas centradas en familia. La familia sumo el pilar fundamental de nuestro hijo y esta terapia lo que nos da es la formación necesaria para entender y comprender el comportamiento y las necesidades que tiene nuestro hijo y en base a eso marcamos unas pautas y unos objetivos que vamos a trabajar. Es en el día a día donde nos surgen muchísimas oportunidades para poder aplicarlo, es decir, pues, lo puedo aplicar en el desayuno, en la comida, en la cena, en él sale a comprar, en el parque, porque nuestro hijo está mucho más receptivo. ¿Por qué? Porque está en su entorno, está con sus padres, está... Contento, y, y como no tenemos un horario fijo, el niño aprende muchísimo mejor, se divierte, está jugando, y lo más importante de esto es que no lo estamos sobre, sobrecargando de trabajo. Vale, muchas gracias por su atención y les paso a mi compañera de historia. Hola, buenos días. Soy Victoria, compañera de Begoña. También trabajo desde las prácticas centradas en familia en el centro de centros de Astrapaje. Eh, y voy a hablar sobre los entornos naturales, sobre la intervención de las prácticas centradas en familia en los entornos naturales. Es un momento que voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, eh, como decía, eh, voy a hablar sobre la intervención desde las de la prácticas juntada en familia, eh, los entornos naturales. Eh, cuando trabajamos en el entorno natural, aparte de poder conocer estos entornos donde permanece el niño y la familia en su día a día, eh, podemos conocer a los cuidadores principales del niño eh, cuáles son sus necesidades, sus prioridades, eh, sus preocupaciones, eh, lo que quieren conseguir con su hijo, cuáles son sus valores y creencias, y también cuál es su estilo de crianza. Eh, también tenemos acceso a conocer cuáles son sus rutinas cotidianas, sus hábitos, eh, cómo interaccionan entre sí, eh, cuáles son los centros de interés del niño, sus eh, preferencias, sus motivaciones, <risa> cómo participa con las personas con las que se relaciona, cómo es de autónomo, eh, cómo se comunica, qué estrategias tiene para comunicar sus necesidades, eh, qué tipo de ayuda necesita, cuáles son sus estrategias para aprender, y también cuáles son las fortalezas y competencias con las que ya cuenta. Por lo tanto, eh, concluimos que eh, intervenir en el entorno natural supone conocer la realidad de una familia sin secos. Conocemos la información completa de su día a día. Al trabajar en los entornos, también eh, se nos facilita el que podamos eh, contar con oportunidades de aprendizaje, eh, aprendizaje que será de manera incidental, sin haber planificado. Eh, también se da aprendizaje eh, de manera funcional eh, para que el niño participe en las, en las distintas rutinas de su, de su día a día y, y aprendizaje contextualmente mediado, que es aquel que se, que se da con una planificación previa en la que se establece quién va a llevar a cabo una estrategia de aprendizaje, en qué entorno y en qué, y en qué rutina también se facilita que se puedan generalizar aprendizajes a distintos entornos, a distintas personas y en distintas situaciones. Eh, se facilita también el que los cuidadores aumenten sus competencias, eh, transformándose en, en eh, los potenciadores del aprendizaje de, de, del niño. Eh, además, se persigue el, el ajuste de los cuidadores principales eh, con el niño, eh, la recuperación del equilibrio entre sus necesidades y las demandas del entorno. Con ello también se mejora la calidad de vida familiar y se persigue la inclusión en el entorno próximo y en la sociedad en general. Eh, que consiste no solamente en, que, en la presencia en estos entornos, sino también en que se dé la participación y el aprendizaje. Al trabajar en los entornos cotidianos eh, llevamos a cabo una recogida de información, como he comentado. Eh, facilitamos la toma de decisiones de los cuidadores principales del niño, planteamos objetivos en base a sus prioridades, eh, eh, establecemos estrategias conjuntamente con la familia. Eh, llevamos a cabo una revisión de estos objetivos y una reformulación en caso necesario y una coordinación entre los distintos entornos. Eh, todo ello lo llevamos a cabo a través de los instrumentos de evaluación, como puede ser la entrevista basada en rutinas, la escala MISER, SATIRE, a través del ECOMAPA, la observación directa o a través de vídeos. Eh, como ha comentado mi compañera, eh, es necesario que llevamos a cabo una escucha activa, una actitud de empatía, de flexibilidad, de respeto. Eh, que llevemos a cabo también estrategias de aprendizaje del adulto, como la enseñanza responsiva, eh, en mostrar a la familia cómo responder de manera sensible a la conducta de su hijo para crear aprendizajes, eh, utilizar eh, la presión de, de la familia para que llegue, llegue a concluir qué, qué tipo de estrategias puede utilizar con su hijo, ejemplificar eh, una estrategia para que la familia la ponga en práctica, aportar un feedback positivo que favorezca la, que la familia se sienta competente y capaz. Eh, también llevar a cabo una práctica reflexiva por parte de los profesionales eh, para conseguir una mejora continua. Y por supuesto, contar con el apoyo del equipo de eh, Cuando pensamos en por qué intervenir en los entornos naturales, concluimos que mm, de esta manera se lleva a cabo una intervención realista, funcional, coherente, conciliadora con la vida familiar, eh, que promueve la inclusión. Eh, que cuenta con un apoyo de la evidencia científica y que supone llevar a la práctica documentos de referencia como el libro blanco de la atención temprana. Para acabar, he elegido esta frase de Bronzhenbrenet eh, de la teoría ecológica que dice que todo en un ser humano y su medio ambiente afecta a la forma en que el mismo sujeto crece y se desarrolla. Por último, comparto el vídeo de una familia con la que trabajo eh, que explica brevemente eh, qué destaca de la intervención en el entorno natural. Hola. En cuanto a qué destacaría yo del modelo centrado en familia, después de la experiencia que he tenido un tiempo viviendo con mi hija, para mí lo más importante es que ella tiene una respuesta mucho más adecuada cuando la terapia se realiza en casa a cuando hemos tenido que salir fuera a visitar a algún profesional o especialista. Mi hija colabora mucho más y se siente más segura cuando incorporamos en la terapia objetos que ella reconoce, sus propios juguetes, o incluso los alimentos a los que ella está acostumbrada. Por tanto, eh, me parece pues, un modelo eh, que no solo beneficia a mi hija en este caso, sino también a la familia, porque a través de él aprendemos mejor cómo reforzar en el día a día, en nuestros hogares, esas necesidades que tienen en nuestros hijos, que son lo más importante que tenemos. Y con eso gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Victoria y Begoña. Y bueno, creo que ha sido muy interesante ¿no? escuchar estas claves que nos da el entorno natural que a lo mejor. Eh, son oportunidades que nos cuesta más encontrar en un entorno controlado y cuál es el, la tríada entre bueno, la familia, el niño, la niña y los profesionales. Como decíamos antes, es el turno de Patricia, que es fisioterapeuta en, en el Centro de Atención Temprana de APANAS, en Castilla-La Mancha, y Alicia, que sí. la acompaña de forma virtual. Gracias, Patricia. <risa> Exacto, buenos días. Eh, como ha dicho Inés, eh, yo soy fisioterapeuta del de Servicio de Atención de Plana de Apanas y bueno, la idea es que la protagonista ahora mismo fuese Alicia, que es la, la mamá. De, de Daniela, de una de las peques que apoyamos desde nuestro servicio pero la realidad es que está pachucha, eh, entonces bueno, hemos intentado abordarlo eh, poniendo un, haciendo un pequeño vídeo en la que conversamos con, con la mamá, con, con Alicia así que voy a, voy a proceder para poner, poniéndolo por aquí a ver vale Espero que se vea bien. Lo vemos, Patricia. Eh, Eres Alicia, la mami de Daniela, que empezó con nosotras en Atención Temprana hace en octubre del 2021, o sea, hace como sí. unos cinco meses. Y bueno, nos va a echar un cable para explicar un poco desde tu vivencia, desde tu, tu persona, cómo estás experimentando eh, este tipo de atención temprana eh, y cómo lo estás viviendo, o sea, cómo, cómo está siendo para ti eh, atención temprana, qué está significando. Pues para mí atención temprana la verdad es que hay un antes y un después, porque yo al principio, cuando empecé eh, anotar cosas a mi hija, que no me parecía normal, pues estaba muy perdida. Tenía muchísimas preguntas, entonces, desde el primer día que fui, eh, me habéis, habéis sido un apoyo imprescindible para mí, necesario. Y, y estoy viendo cómo va evolucionando mi niña también yo. A todas, todas las preguntas que tengo de el por qué el por qué mi niña ya ha pasado en segundo plano porque yo estoy viendo que de hace cinco meses aquí a hoy hay una evolución de mi niña impresionante mi niña es una campeona y y es el trabajar el día a día y a mí eso me ha ayudado a, a asumir y a digerir y, y para mí ya bueno, pues mi niña tiene lo que tiene, pero mi niña va avanzando y para mí eso puede mi balanza personal. ¿Y por qué crees que está, que está avanzando? ¿Dónde estamos poniendo el foco para que Daniela avance? Pues en, toda, en todas sus necesidades, es todo. Al principio, acuérdate, cuando no andaba hace cinco meses, no andaba el contacto visual... Entonces, ¿qué hiciste solo desde el principio? Evaluar a mi niña y poner las cartas sobre la mesa. Y, y me preguntabais y mucho y yo decía... Yo creo que desde el principio he sabido ver las carencias que tenía mi hija y entonces yo decía... Vosotros me preguntaba ¿qué quieres que tu hija? Y digo, mi hija necesita... Pues esto, el contacto visual, el relacionarse, el interactuar con, con la familia, mm -hmm. el andar... Entonces vosotros habéis marcado unas pautas, me habéis guiado y mi niña ya a día de hoy anda, mi niña eh, responde a su nombre, que antes no respondía... El no centra la atención a un solo objeto, ya mantiene, pues eso, pues está pendiente de dos, tres, cuatro cosas a la vez que antes era impensable. Entonces ha sido desde un principio creo que trabajar en, en las necesidades de ella siempre para, para mirar en, en su bienestar y en que avance. Tú, tú has dicho ahora que, que tenías muy claro esa parte de cosas que igual Danila no hacía, ¿no? esas Exacto. carencias. Ahora estamos poniendo el foco en las cosas que no hace o, o que hemos utilizado o que hemos, nos ha costado ahí el buscar, el venga, vamos a ir buscando eh, qué cosas, ¿no? Para sacar esos, eh, esas oportunidades de aprendizaje. ¿En qué hemos puesto eh, el foco? En las cosas que no hace o en las que mm, quizá le puedan interesar no Bueno, es que es un conjunto de todo, claro, es que no eso es solo lo que no hace, efectivamente, es que en el interés de Daniel a todos sus intereses, ahí es donde, donde se puede, el punto de partida, digamos, y de ahí ya trabajar en ello. Vale, y por ejemplo, cuando te dijimos, ¿no?, en octubre tuvimos una primera entrevista allí en, en, el, en el centro... Y, y te dijimos que, bueno, que el resto del trabajo eh, iba a tener lugar en, en el entorno natural de Daniela, que en primer lugar íbamos a ir a, a casa, pero igual, pues eso luego íbamos a ir a la escuela infantil, como después hemos ido, ¿no? ¿Qué pensaste en ese momento cuando te dijimos eso? Pues como para mí era un mundo desconocido que no salía nada, pues yo fui pues de nueva, simplemente que mi hija, pues, pues que necesitaba ayuda. Pues a mí me pareció normal, no le diré que tampoco especial atención. ¿Mi hija necesita eso para avanzar? Pues adelante. Además, me pareció buena idea, porque acuérdate, la primera, la primera vez que la conociste con Arianna, que fue allí en el centro, pues en, a ver, erais desconocidas para ella, sitio Totalmente. diferente. Entonces, el estar ella en su entorno, en su casa, tranquila, con su madre, para mí eso es que no, no hay color, no tiene nada que ver ¿Vale? Y, por ejemplo, eh, hemos tenido, como hemos dicho ahora, ¿no?, visitas en casa, hemos tenido visitas en la escuela, eh, hemos tenido visitas en el parque con ¿Por qué hemos acabado en esos sitios? O, ¿O qué nos ha llevado a esos sitios? ¿Qué nos pues ha, ha llevado, sido, por ejemplo? ha sido, mi hija. Ha sido ella, seguro. <risas> ha sido Daniela, es que sí. ella lo demanda y donde lo que decíamos antes, los intereses de Daniela, allá que íbamos, oh, allí para, para, para trabajar, sacarle, sacar más provecho, a ella le encanta, como sabe. Se en el parque, ahí se soltó andar prácticamente en el parque, porque el mejor sitio que para, para estar con ella, que donde ella quiere, donde está a gusto. Exacto, exacto. ¡Ay! ¿Y qué hacemos en cada visita? ¿Cómo percibes, eh, eh, cómo dirías, ¿no? si le tienes que explicar a otras familias? ¿Qué, qué, qué pasa en una, en una visita? Vale, pues para mí cada visita es totalmente diferente y bajo mi punto de vista muy enriquecedora porque no solo nos centramos, ¿vale? Eh, de la semana pasada a esta ha hecho esto. yo Siempre me preguntáis, ¿qué, qué, ¿qué avance hay? ¿Qué novedades hay? Pues sí, Daniela ha, ha avanzado, ha hecho esto, pero luego yo también eh, tengo la oportunidad de, de preguntar, de querer saber, de querer avanzar porque vosotros desde el principio decís es que tú vas a marcar las pautas, tú eres la que vas a decir, exacto, va a decir... Tú conduces. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, si yo ahora quiero de que mi hija, por ejemplo, mmm, que se le ofrezca un objeto y lo coge, pues yo os pregunto ¿y qué se debe de hacer? ¿qué podemos hacer para...? Y trabajarlo a él. Pero no es solo su avance, sino ¿qué viene después? Y para mí... Para mí es muy importante las sesiones aquí en casa. ¿Y, y cómo crees? Has puesto el punto de la información, ¿no? ¿Y ¿Cómo crees que está influyendo esta información, ¿no? Que, que estamos aquí entre las dos generando eh, en el desarrollo de Daniela. Bueno, es que es vital. Es que es vital. Aparte, es que eh, yo me siento. Mm, me siento como tenía tantos interrogantes. Como tenía tanto interrogante y tantas preguntas, yo me siento ya más, más segura y más tranquila y, y la entiendo mejor y sé como sin sentirme bajo ningún concepto terapeuta de mi hija, pero sí sé llevar mejor la situación y eso me ha ayudado también a mi proceso paralelo de asumir y digerir la situación. Es fundamental, vale, ¿eh? O sea, de hecho, una cosa importante que hay veces que... Que eh, el hecho de dar el apoyo en el entorno, a veces se ha percibido, o incluso algunos papás se han podido sentir, eh, como que igual llevaban, vamos a entenderlo, como esa carga, ¿no? esa responsabilidad que se sentían. Eh, se ha llegado a decir que podrían llegar a perder el rol, el, el, el rol de sentirse papá, ¿no? mamá de Daniela. Eh, ¿Cómo te sientes tú en cuanto a...? Es que yo en ningún momento lo he sentido así, yo sigo siendo la mamá de Daniela. Oh. Y además... Eh, Fuera de las sesiones de cuando venís, siempre hay un contacto de cuando mando vídeos de Mira, Daniela. Eh, pero si yo tengo alguna duda, o yo os pregunto a vosotras, ¿qué, qué es vuestro trabajo? Yo, mi trabajo es eh, ser la mamá de Daniela y la por su está, ya está. Vale. ¿Y cómo te sientes? Hemos puesto el foco antes en, la, en lo que pasa en una visita, en una sesión, pero ¿qué es lo que ocurre entre una y otra? ¿Qué es lo que pasa? Ahí. Entre una sesión y otra, pues el, el, el trabajar día a día con ella, el seguirme yo, yo partícipe en estas terapias en casa que son fundamentales, es lo que te comentaba. Me sirve de para, para seguir trabajando con ella todo lo que vemos en cada sesión. Si tendrías que remarcar algo en cuanto a. Mmm, Toda esa parte de bueno por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo las cosas quizá pues eso, en casa eh, eh, con Andrea en la Escuela Infantil y con Vicky. Eh, ¿Qué rol quizá para ti tiene también la Escuela Infantil aquí? ¿Por qué son importantes? Es muy muy importante. Además, vosotros desde el principio me lo decíais que, que íbamos a trabajar en equipo, que no era solamente ni vosotros ni yo, también en la guardería, que es lo mejor también que podía hacer de para que se relacione con niños de su edad que por la circunstancia estaba mucho conmigo. Entonces, todo eso enriquece, es por el bienestar de, de Daniela. Y yo, bajo ningún concepto, ahora ya después de conoceros y de trabajar con vosotras, yo no entiendo otra manera que le pueda beneficiar a ella que no sea de, en su entorno, en la guardería, en el parque, en la casa, lo que ella demande. Ella y... manda, al que sí, Daniela. <risa> Nos vas guiando tú Vale, pues para, para terminar y yo creo que para poner ahí un poco el, el cierre ¿Cómo eh, o qué crees que como mamá de Daniela tú haces y, y puedes seguir haciendo para seguir impulsando el desarrollo de, de Daniela? Pues yo creo, ella misma... Ella misma me ha, me, ha, me ha sabido dar la respuesta a mi hija porque cuando en su momento el neuropediatra me dijo pues tu hija tiene esto, yo ese día me tomé la licencia de llorar todo el día, pero al día siguiente dije que ¿sí, no. Además hubo una frase que me dijiste tú que que para mí fue un punto de inflexión importante, que es, que aunque se haya puesto nombre a lo que tiene Daniela, no significa que mi hija no vaya a seguir evolucionando. Y entonces me marcó mucho esa frase porque dije, es verdad, y mi hija está evolucionando. Entonces es seguir fomentando pues eso, pues eso la oportunidad de Daniela y que siga su, su aprendizaje. Vale. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, yo creo que ha sido precioso, ¿no? Oír eh, a Alicia, a ver también a Daniela en acción, ver cómo... Se ha colado, o sea, quería estar. Es súper es importante también que esté, yo creo, no y exacto, de, eh, me ha encantado oírla ¿no? decir, acuérdate, esa sensación de equipo, no de que teníais ahí recuerdos compartidos, que ha sido muy bonito, y también mm. creo que ha sido bastante ilustrador eh, ver cómo eh, las, la, las preferencias de Daniela tienen un papel importante, lo que la familia necesita o solicita también, y también por supuesto vuestro bagaje. No sé si quieres comentar alguna cosita más, Patricia. Yo, vamos, eh, encantada y, y de que se haya podido escuchar sobre todo a, a esta mamá igual que han puesto vídeos mis, mis compañeras eh, para dar voz a las familias realmente, como, como tiene que ser y, y bueno, que cualquier pregunta, eh, me encantaría que estuviese aquí Alicia presente, pero bueno que cualquier cosa eh, intentará ser resuelta y si no se la trasladaremos a ella Nos han dejado algunas preguntillas por el chat, entonces la primera era para Begoña y para Victoria nos preguntaba Belén si cuando hablabais de, del contexto os referí el entorno físico eh, de, hablabais de las circunstancias, tenéis en cuenta no solo el contexto más físico en su, en su totalidad, sino también cuáles son un poco las, las circunstancias que acompañan a, a la familia, la relación que tiene la familia. Sí, eh, bueno, eh, claro, hacemos mención tanto al entorno físico eh, como a... A cuál es la, la cultura de esa familia, cuáles son sus creencias, como ha comentado, sus valores, eh, sus necesidades, ¿no? eh, un poco a la globalidad que rodea al niño la, o la niña. O esa parte ¿no? que comentaba Begoña de prácticas centradas en la familia y también ese, ese papel importante no solo del entorno físico, sino de todo lo que acompaña. Nos preguntaba Sara, eh, un poco para las tres, yo creo, aunque ha sido Patricia la que habéis comentado en el vídeo con Alicia, que alguna vez habíais trabajado también con. La escuela infantil, ¿cómo, cómo, ¿cómo habéis conseguido lograr la implicación de las escuelas infantiles para implementar todas estas estrategias? No te oímos, Begoña. No sé si queréis que, que responda Patricia y ahora os damos el... Vale, eh, bueno, pues nosotras en, en todos los casos en los que toda, todos los peques y todas las familias que están yendo a la, a la escuela infantil o, o al centro educativo eh, contactamos con ellos y vemos si hay eh, algún tipo de necesidad que ellos estén refiriendo o nos necesitan no y una vez que, que empezamos ahí esa colaboración y en función de las necesidades que todos vayamos todos vayamos viendo también en cada entorno, eh, vamos ajustando los apoyos. O sea, al final es un tema de, de, de colaboración, de decir estamos aquí y al final siempre eh, cuando, cuando hay una necesidad pues, pues intentamos eh, apoyar en la medida en la que sea posible en base a las, a las circunstancias. Claro. Muchas gracias Patricia. No sé si Begoña... Sí, nada, quería... Baja, baja. Quería, quería, añadir, quería, quería añadir un poco que los entornos son, también son bueno pues la piscina, si el niño va a caballo, donde esa familia presente una necesidad o una dificultad, ahí intentamos llegar y siempre la verdad es que... Los profesionales que están alrededor pues son muy colaboradores y nunca hemos tenido ningún, ninguna dificultad ni con escuelas infantiles ni con cualquier otra actividad extraescolar que tenga el niño o incluso con los abuelos, familia más cercana. Llegamos a, a los entornos donde esa familia tiene esa dificultad. Genial, muchísimas gracias Begoña. Y ya si queréis la última preguntilla que os lanzan a las tres es si, eh, bueno, entienden que en algún caso a lo mejor alguna familia eh, no ha colaborado en la medida de lo, que, de lo que se requería o bueno, que si os habéis encontrado en algún caso más dificultades para esa alianza con la familia, eh, ¿qué estrategias soléis utilizar o cómo creéis que se puede abordar este, este tema? Bueno, yo creo no, no sé si por daros un poco, eh, creo que en general lo decía Alicia también en el vídeo, eh, pusisteis todas las cartas sobre la mesa, ¿no? creo que es muy importante que las familias tengan toda la información desde un inicio y que puedan, yo creo que si una familia conoce eh, la importancia de su papel en el desarrollo y de todas las oportunidades del día a día, es muy difícil que una familia no, no vaya a colaborar, ¿no? creo que a lo mejor tenemos que conseguir transmitirle la información eh, de una manera que entiendan mejor el mensaje y que comprendan todas sus potencialidades y las oportunidades. Que, que suponen. No sé si claro, queréis alguna de las. Claro. Eh, lo más importante en las primeras visitas es ofrecer precisamente esa información de cómo se va a intervenir y que tengan claro los, los padres o los cuidadores principales del niño la forma en la que se va a llevar a cabo la intervención y si ellos están de acuerdo, enseguida empieza ese, esa colaboración y es bueno. Mm. Nosotras ahí eh, consideramos eso, que es súper importante la información que transmitamos, pero también creemos que es importante sentarnos a, a escuchar, a reflexionar con ellos, a conocerlos, porque... Creo que todas las familias quieren apoyar a sus peques en el caso de que eh, por la circunstancia que seas tengan atención temprana. Lo que pasa es que algunas veces el cómo expresamos las cosas eh, eh, estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras. No es la cosa de sentarnos a, a conocernos, a reflexionar y, y a encontrar ese mm, punto porque siempre lo hay. Hay veces que es más fácil, está claro, y hay veces que es bastante más complicado, pero siempre eh, al final estamos mm, todos eh, con la mirada puesta en, en el peque, Así que siempre hay un punto de, de encontrarnos para, para que se empiece a crear esa red. Total. Bueno pues nada, de nuevo muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a, tanto a Daniela y a Alicia en este caso de, de Apanas como a las dos mamás que habéis compartido Begoña y Victoria su, su experiencia que creo que ha sido también muy revelador que las tres hayáis pensado no solo en contar lo que veníamos hoy a compartir sino en contar con la voz de, de las familias. Ha sido un placer escucharos, eh, recordaros que la grabación de la píldora estará en el canal de Youtube de Plena Inclusión España, o sea que podréis volver a acceder a los contenidos y gracias a todas, que tengáis muy buena semana. Igualmente. Gracias. Gracias. Yeah.